hola hola hola hola queridos amigos amigas amigues muy buenos días buenas tardes buenas noches depende a de qué hora estés escuchando este video. ojalá lo estés escuchando a primera hora del día bueno hoy rapidito empezamos con uno de los planetas que a mí más me gustan igual soy sagitario el planeta regente de sagitario y subregente de piscis eh, yo ya te conté la mitología, ya te conté qué significa Júpiter, Zeus en la mitología griega, eh, el dios del Olimpo, el dios por excelencia. Eh, en astrología decimos que es el gran benefactor. Eh, eso ya te lo conté, ya te conté el mito de Júpiter. Ahora nos falta ver este Júpiter en cada uno de los signos. Y como podés ver, de este otro lado, perdón, no lo pienso editar el video, ¿eh? Eh, de este otro lado está, como podés ver en el fondo de pantalla que me hice, eh, hoy nos toca Júpiter en Aries, vamos rapidito con Júpiter en Aries, tres palabras clave para este Júpiter en Aries, entregado, humanitario e iniciador gran iniciador y tres palabras claves negativas para este Júpiter en Aries, fanático, desmotivado e incrédulo, así que a tener cuidado con esas sombras de este Júpiter en Aries, si es que estás haciendo un estudio de una carta natal que tiene Júpiter en Aries o si vos mismo tenés a Júpiter en Aries, vos mismo, vos misma, vos mismo. Bueno, Ahora sí no me queda otra cosa más que decirte hasta mañana y mañana por supuesto Júpiter en Tauro. Chao, hasta mañana.